Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Berta. Hoy tenemos entre nosotros a K. Dilano, para que nos cuente un poco sobre su su eh, publicaciones, su producción artística literaria. <risa> bueno, ¿Qué? oye, ¿por qué? No, no te he preguntado el otro día, creo que no, sobre... Escribes con un seudónimo, claro. Escri escribo con un acrónimo, sí. Ese se le ocurrió a mi marido, fíjate, porque eh, yo, a, a, yo me llamo Francisca. Ah, muy y bien. no me gustaba mi nombre para ponerlo en, en el, pues eso, de, de nombre de autora. Y, y desde pequeña me llaman Keka. Entonces tampoco me gusta, digo, no me encuentro, no me hallo yo con mi nombre y mis apellidos. Y entonces a mi marido se le ocurrió un acrónimo. Muy K bien, de gracias. Keka y Dilano de Díaz, sola, ¿no? De mis apellidos. Ah, sí, buena, pues ya todos sabemos. <risa> Tu nombre completo. Sí, además Perfecto. un poco el misterio también ese de, de bueno, de lo que son los seudónimos, ¿no? De, sí, a veces no sabes si el personaje es, o sea, si el autor es una, una pues mujer. cuéntanos un poquito algo sobre ti para que te conozcamos como escritora. Pues eh, llevo pu publicando ya 12 años. Empecé co autopublicando. Yo autopublico, ¿Qué año sobre... comenzaste? Empecé en el año 2010 a escribir y a publicar, a autopublicar con Amazon en el 2012, que fue cuando sí, se introdujo aquí en... España para, para, para, para poder los los autores desconocidos darnos a conocer. ¿Y cómo a... te dio por empezar a escribir? Porque tú eres, tenías otra profesión. ¿Todavía eres, sí. ¿Todavía eres azafata o ya no lo eres? Soy, soy azafata todavía, sí. De hecho, ¿No? Me voy el lunes. Ah, bueno, pues con páginas <ríe> A la otra punta del mundo, sí. Pues dime, ¿entonces cómo te dio por ponerte a escribir siendo azafata? Pues fíjate, a mí de, de, de pequeña me frustró un profesor en la escuela. Que siempre lo, La verdad es que yo no soy consciente de esto hasta que no empiezo a escribir y pasan unos años, ¿no? Yo empecé a escribir con 40 años. Y entonces, claro, la, la, la gran pregunta de mi familia y de mis amigos era cómo se te ocurre de pronto empezar a escribir y escribir en tres meses 700 páginas que luego correspondieron a lo que es la trilogía, la mi saga de con Angelus, ¿no? Eh, y, y, y la única explicación que le podía dar es que a mí me frustró un profesor desde pequeña. Con 16 años era, era de las mejores de la clase, muy buenas notas con él, me adoraba. Y sin embargo, le presenté unos poemas para que me los valorase, simplemente sin ánimo de nada, porque yo no sabía ni cómo se empezaba a ser escritor en este mundo, ni era mi intención. Y me dijo, te queda mucho por aprender. Se dio la vuelta y se fue. Y no me dijo nada más, ¿no? Es normal que te quedará mucho por aprender a esa edad. Pero claro, claro, y además tanto que le puedes decir a, un, a una... A lo sensible que a, es uno en la claro. adolescencia, ¿verdad? Le puedes, además, inculcarle precisamente, abrirle el camino, enseñarle cómo comenzar, ¿no? Y, pero bueno. ¿Y sigues escribiendo poesía o ya no? Yo escribo, bueno, escribo poesía, me presento a concursos y, y, y, y algunas partes, de algunas de mis novelas son muy poéticas. De hecho, sí que me reconozco, tengo una voz... Un poco cuando hago, cuando no me dedico a hacer fantasía, comedia o suspense, que no tienes que meterle ahí absolutamente nada de poesía porque no va a lugar, pues entonces sí que me reconozco un poco poética en algunas. Descripciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando son novelas es un poco más. Ahora estoy con una que la, la catalogan como Feel Good que es eh, un ambiente bastante noble, bastante bueno, bastante eh, limpio y neutro ¿no? De, de tonalidad, pero que siempre va tendente al positivismo y a, y a la felicidad. Qué bien. Y entonces ahí sí que la descripción es mucho más poética. Muy bien. ¿Y qué temas tratas en tus novelas? Yo ya me lo sé, pero no quiero descubrirlo. Tramas, tr tramas. Temas, temas. Temas, temas. Bueno, temas, a ver, de actualidad. La, la verdad es que siempre, yo creo que, que la tendencia, porque como... A, yo normalmente lo que hago es traer eh, cualquier mm, género a esta a, este, a estos días de hoy, o sea, es yo no hago histórica, eh, si hago flashbacks a lo mejor a otras épocas, en, en concreto si me he estado una de las últimas a, a la guerra civil o a lo mejor puntualmente ahora estoy con una también que me iré, a comienzos del siglo XX, pero no, la, la tendencia es siempre a ubicarlas en este tiempo en el que estamos. Entonces, son siempre meto temas de actualidad, eutanasia, trato suicidio, trato, malos tratos entre parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, eh, eh, sí diversidad sexual también, como meto mucha temática, eh, alta carga erótica, pues diversidad sexual en general. El amor, lo que es el amor entre personas. Bueno, en, te, en, en, eh, publicaste en el 2013 La maleta al diente de Luna. Sí, aquí la es tengo. Es una novela bastante erótica. <risa> sí. Ténganos <risa> bien la portada porque está muy guay. A ver. Mi, mi Luna que le encanta a todos. Esto es una cosa. Exacto. De hecho, la he, la he reditado... ¿Cómo se te ha ocurrido el tema? Porque es que yo digo, allá estaría esta mujer investigando sobre aparatitos, juguetitos... Sí, sí. Y ¿Cómo se... sexy, erótica... Sí, Como se pongan a revisar, a revisar mi, mi buscador este de, de, de Google, madre mía, lo que encuentran. Pues eh, eso fue una colaboración con una amiga que, que abrió un, un negocio de productos eróticos online en el año 2013. Ella no tenía tienda física y, y yo acababa de ver a otra amiga bien, haciendo un tupper sex. Entonces... Esta chica hacía los tupper sex pero muy de vez en cuando, entonces se me ocurrió porque me pidió colaboración en un blog que tenía en esa página web y digo, pues yo abrí el blog, no me gusta escribir porque soy una historia, mañana otra. A mí me gusta hilar narrativa, personaje, crear el ambiente tal. Y entonces me, se me ocurrió la crear a este personaje, a luna basándome en la, en la figura de esta muchacha. Y, y bueno, y Luna es una publicista, es una dibujante que trabaja en una agencia de publicidad y que lo que hace son presentaciones de tupper sex porque colabora con su hermana, la que tiene el negocio, su hermana, y ella le presenta los tupper sex a la gente que va. Una que se... como tú. Claro, <risa> que se disfraza, si hace una, una reunión de sadomasoquistas, ¿no? Enfocada a sadomasoquistas, pues se disfraza de dominatrix, que bueno, va a una de sobre ella, para que la gente lo lea, porque es <risa> Sí, sí, Está y va sacando, sacando, pues hombre, todo lo que son las la No sale el Satisfyer, que este es anterior al Satisfyer, pero bueno, me va a tocar hacer la segunda parte de Luna. <risas> bueno, muy bien, muy bien. Eh, en el secreto de Boomerang, uh -huh. yeah, eh, tratas uno de los temas que has mencionado <risas> antes sobre la homosexualidad. Sí. ¿Nos quieres contar un poco sobre la vida de Lynn y Tony, brevemente? Bueno, esa fue una historia, esa es una historia real que, porque hasta a día de hoy, esto es en el, también la escribí en el 2013. Eh, se acababa de descubrir una mina en Australia. En Australia a día de hoy todavía se, se siguen encontrando estas barbaridades de, de, de, de, de construcciones ¿no? a cielo abierto eh, y, y hay que explotarlas y hay que crear un poblado alrededor. Entonces una amiga mía me dijo que su sobrino y su novia se iban a ir a, un, a una población de estas a levantarla porque a lo mejor en 600, 500 kilómetros alrededor no tienen absolutamente sí. nada. Como pasó esto, aquí en Andalucía con las minas de plata y todo eso. Por ejemplo, pero claro, aquí en Andalucía estás da, claro. un paso a 100 kilómetros, tienes población. Ahí en Australia con lo basta que es, pues eh, son 500, 600 kilómetros. Ya hay que construir todo, carreteras, instalaciones de todo tipo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues ubique a esta… En principio iba a ser una pareja heterosexual que llegan en, eh, como inmigrantes a Australia eh, para, para trabajar allí, porque Australia es reconocida y todavía siguen solicitando gente para que pueble el país. Eh, entonces, bueno, eh, un día vi en la tele a un actor que me encanta, que es homosexual, y que salía con su pareja y con sus hijos, y me parecieron tan hermosos la, la relación que tenían de familiar, eh, que, que, lo, que mis personajes empezaron, dije voy a dar una vuelta de tuerca y van a ser homosexuales eh, homosexuales a ver, es la, la historia Lynn si es que es una persona australiana que está allí trabajando en la mina y llega eh, emigrado Tony, un español que además enlazó con la crisis de la famosa crisis que nos, que nos duró tantísimos años desde 2008 hasta prácticamente el 14 13, claro casi el 14 sí. Y es un arquitecto que se va ahí a buscar la vida, a trabajar con un contrato de trabajo ahí y se conocen y, y no, todo, no es homosexual. Si claro, no, hay salidas del armario, queremos, todo pues, pues, sí, sí, Tiene historia, y tiene historia. Los problemas que, que Sí, problemas eh, reales con los que nos encontramos. Ya. cuando en la sociedad todavía... De, de la homosexualidad y todos los problemas que tiene y que da, hay que darle visibilidad, además visibilidad y no solamente tan que muchas veces se piensa bueno que que escriban autores homosexuales, ¿no? Que bueno que tampoco hay mucha producción, ¿no? Te creas el Esto amor es, una... es el amor, ¿no? En la el amor es de... el amor y además eh, como como autores heterosexuales también tenemos que quiero decir yo me defino como autos, como heterosexual, quiero decir que no tengo problema en decirlo, pero que que, que hay que también que visibilizar en general da igual el amor, nos da lo claro, mismo. Exactamente, el amor es el amor. Bueno, eh, cuéntanos un poco eh, sobre la saga, porque ya casi es una saga de Dracon Angelus. Sí, mi saguita aquí está. Pues esta este fue es la es primera. personaje de Angie. <risa> este, este es, es el primero, ¿no? Este es el primero, sí, como veis, bueno, la portada, me, me apasionan las portadas. Vela un poco ser... más porque es impresionante la portada. Sí, sí, muy, son, son muy visuales las portadas, en la primera va sí, sí. relacionada, es una saga en la que está. se llama sobre, fantasía sobrenatural, porque hay un personaje real, en este caso es Angie, una humana, de la cual se enamoran dos personajes de ficción. En este caso, los mis personajes son dragones que se polimorfizan en hombres, por eso lo de las escamas en la primera... En la primera portada del primer volumen, en el segundo volumen, el, la, la otra parte de ficción Rafael son los. Rafael y William, ¿no? Son los personajes. Sí. Rafael es un ángel custodio, por eso lo de las plumas. Y bueno, luego la ter el tercer volumen, el tercer volumen va relacionado con otro personaje que ese sí que no voy a, a destripar porque eso es hacer spoiler a la, a la historia. Claro. Dragones y ángeles y los ángeles, basándome en la angelología. ¿Cómo se te ocurrió la... meter un dragón ahí en tu novela? Porque normalmente son personajes para literatura jóvenes o niños, sí, ¿no? Los dragones. Sí. ¿Cómo se es te pues fíjate, en aquellos años había una película que, que era de cómic, de, de dibujos, no se sé, llamaban por la tercera a la cuarta parte, eh, ¿cómo entrenar a mi dragón? Me encantó, a mí me apasiona la ilustración, vamos, dibujo muy mal y a mano alzada se me da un poco bien, pero vamos, nada profesional y, y admiro enormemente a los a los ilustradores y las películas de dibujos animados me, me, me alucinan. Entonces estaba muy a ver, bien. Más películas con dibujos. Y, mm. pero, administración para adultos también. Sí, sí, sí. Y en ese momento pues fue cuando se me ocurrió la, la idea y ya estaba muy trillado el tema de ángeles demonios, siempre ángeles demonios. De, bueno, ¿qué, ¿a quién le coloco yo? A estos ángeles eh, basados en una historia de las sagradas escrituras como son la de los Elohim y que luego te cuento. Eh, pues se me ocurrió lo de los dragones porque... Eh, en aquel entonces también eh, con mi empresa íbamos a una línea que está ubicada en Johannesburgo eh, sí. y pasas allí unos días y si quieres o no, pues bueno, yo en mi caso me fui con mi familia, con mi marido, mis hijos a una reserva de animales que aconsejo a todo el mundo que pueda hacerlo, que vaya y los que lo han hecho estarán conmigo en que eso es una de las maravillas de poder disfrutar antes de morir. está una reserva de, de animales y disfrutar del espacio no solo de es que es la energía que emana esa tierra África es especial entonces hermanas mucha o sea a nivel sensibilidad te llega al alma estar allí en aquella tierra cargándote de todo lo que es el espacio, el ambiente y, y la fauna y la flora de allí. Bueno, sobre sí, todo. Fauna. ¿Vas a preparar otro libro más ¿no? sobre el tema de Dracon Angelus? o no? Sí, es que es que claro, ahora la gente, bueno, ya después de haberse leído la trilogía, evidentemente salen historias, ¿no? Y crea y puedes crear historias de lo que son los personajes, a lo mejor hasta los secundarios, los hay secundarios. ¿Lo que dirán los lectores, no? Porque es que está tan de moda la sí, sí. literatura fantástica, sobre todo entre la gente joven. Sí, y además ahora tiene, hace nada, Amazon está ahora, yo autopublico con Amazon, que soy una pasión y Amazon acaba de sacar ahora una versión que es la de poder subir capítulo a capítulo historias. Entonces, es una manera muy buena de estar, a la vez que estoy haciendo otras novelas y estoy con producción larga, digamos, poder estar sacando capítulos, pues eso, mensualmente, en mi caso, porque no me da sino la vida ya profesional y laboral y la familiar. Pero a lo lo es me... mucho para seguir trabajando y tener Claro, poder ir subiéndolos y hacer como una especie de serial para, sobre todo para la juventud que están muy enganchados además a eso a lecturas cortas, rápidas en el móvil Bueno, ¿y de qué va la novela esta que publicaste creo que en el 21? ¿no? Clientes misteriosos amantes inesperados <risa> Mis clientes Pues mira, esto fue una, una idea que se le ocurrió una editora que había conocido en un congreso de novela romántica me dijo escríbeme una una comedia romántica y le echo un vistazo. Bueno, nunca me la cogí. Comedia romántica que no es fácil de escribir, eh, Porque... no nada, nada, ya te digo yo, o sea, yo escribo de asesinatos y fantasía y, y suspense y tal, y no, eh, o sea, me podía imaginar que lo había oído mucho, y evidentemente la comedia siempre dicen los comediantes, es más difícil hacer reír que, que, que llorar. Vale. Efectivamente, doy fe. Y escribir comedia es muy difícil. Yo me me reconozco más gracioso hablando que escribiendo, y me dio mucha rabia porque este libro, que es una comedia, que está bien, porque muestra lo que es la realidad de los trabajos en general. Los clientes misteriosos es una profesión de gente que se introduce en comercios, en hoteles, en restaurantes para ver cómo es los, el trato los de mystery los mystery shoppers. ¿no? Los ¿Sí? mystery shoppers en, en sí, Estados Unidos. Es un poquito la labor Yo le he visto una película. Yo vamos aquí en España no, no veo yo nunca anuncios de No, que nada, quiere yo, yo yo conozco una una que fue cliente misterioso aquí en España, pero vamos, lo dejó además y es que tampoco es una profesión como tal, es que podemos ser tú y yo en nuestro claro, rato libre que nos ...manda la empresa el dossier y te vas a, a la tienda de ropa y no sé dónde, en la calle tal... ...te vas allí y eh, va, tú sigues eh, lo, las pautas que te da el dossier eso sí... y sí, aquí lo está haciendo el Metro de Madrid para... Ah, claro, para, para, para ver cómo responde sí. la gente, inspeccionas. No es tanto un control de calidad, que un control de calidad sí que es una persona especializada... ...en el ámbito que sea de la empresa, que puede haber cuatro estamentos que controlen diversas cosas... ...en una empresa la que sea... Pero sí que es verdad, verdad que se fijan en cómo trabaja el, el, el trabajador que sea, el, la persona que está de cara al público, en el trato al cliente en, en concreto. Y claro, yo quería dar una vuelta de rosca. No es que el, la frase típica del cliente siempre lleva la razón. No, señores. Yo trabajo cara al público. La gente que trabaja de cara al público me está entendiendo perfectamente. Y ahí ya se un y, si no, y si no es trabajo de cara al público... Eh, lo has visto, has visto actuar a ciertos clientes que dices, váyatela. En este libro no hay ni una anécdota ah, que han no, ocurrido ya. todas, todas, en porque distintas profesiones. No, no solo en profesiones, en distintas <risa> profesiones. Hay que leerlo, hay que leerlo. Bueno, oye, el, la pandemia fue muy fructífera para ti porque en el 21 también publicaste La playa del hombre muerto. Esa no es la historia de Daniel Albero y Alain Quinoa. <risa> <risa> Ay, madre mía. Hay un poco de historia, ¿no? Pues mira, a raíz del de, de secreto de Boomerang, de la que os he contado la mina, un amigo mío se lo leyó, se lo leyó, le encantó, le apasionó. Y entonces él me contó una historia que le había ocurrido con un, con un hombre en una playa muy conocida de, de Sitges, que se llama la Playa del Muerto. Eh, y se llama la Playa del Muerto porque allí fallecieron bueno, fallecieron, los asesinaron directamente, vamos, seamos realistas, en época franquista a muchísimos homosexuales. Era una playa en la que Bien, está, catalogada, la en está catalogada como la primera nudista de este país desde los años 70 y la primera de contactos gays desde el año 33 o 32, que lo tienen puesto además allí en la pared porque la gente que conozca esta playa o que haya ido, es que hay como una especie de recorrido pro-homosexual, digamos, porque va como ciertos grafitis que vas viendo a lo que es la llegada a la playa, la cala principal. Hay varias calas, pero hay una que es la principal, que es la playa del muerto. Y además esta es una zona un poco de difícil acceso con una vía de tren al, al lado, que es bastante peligroso al cruzar, porque claro, esa playa, al otro lado de esa vía, tiene un bosque que es donde se llevan a cabo los contactos sexuales. Esto me recuerda que en la casa de campo hay una zona también así. Donde claro. Es que también donde... Claro, antes de... se encontraban los no sé, ahora vamos. Claro, ¿no? había, que, había que esconderse, antes no podían hacerlo claro. ahí. Vamos, tampoco lo ha... es que lo hagan hoy en día, pero tampoco claro. podían hacerlo ahí a cara descubierta. Entonces, eh, bueno, ya según me estaba contando la historia este amigo, ya estaba yo con mi historia ya casi creada. Y bueno, ya. Surgen Dani y, y Alen. eh Los ubico en época actual. Dani es un señor que tiene una es un ex modelo que tiene una tienda de, de ropa masculina en Barcelona y, y conoce a un chico en esta playa a un a un francés que es que es, sí, vale. se dedica Kansas, y bueno, y hay ciertos despistes por parte de Alain cada vez que lo ve en París. En, en España no pasa nada, pero en París sí. No nos cuentes más cosas que eso. pone interesante la historia. y Hay que descubrir a los personajes y sus situaciones. Ahora, eh, como ya hemos presentado un poco a todos sus personajes… ¿Se Me queda alguna novela por comentar tuya, creo que no. No, no, no, no. no tanto... vale. Ahora, <risa> elige, a... elige un parrafito para leernos algo. Eh. <risa> Hombre, pues yo, yo creo que de la playa, yo creo que de la playa, eh, pues puedo leer el prólogo. El es lo que has publicado, muy bien. Claro, si fuese un poquito largo, me cortas. Tú no, me no, cortas. no, o sea, El tal es lo mejor, entonces no, Venga, no voy pues, a, a leer algo que, que se vea tu, tu poesía. <risa> ¡Qué bueno! Qué Vamos allá, a ver si os gusta. Hace muchos, muchos años, en los tiempos que algunos viejos aún recuerdan con nostalgia y que otros prefieren olvidar, existió el noreste de España un pequeño lugar alejado de los convencionalismos políticos de la época. Se trataba de una playa virgen, salvaje y hermosa, que a pesar de sus cantos rodados, acogía las mansas y templadas aguas del Mediterráneo, escondida tras montículos de arena en donde matorrales achaparrados plagaban el paisaje y la ocultaban a ojos de todos. Su difícil acceso hacía que se tuviera que conocer bien el camino para llegar a ella, siguiendo un recorrido de tierra que bordeando la costa te sacaba fuera del pueblo más cercano y te obligaba a caminar durante un par de kilómetros hasta alcanzar una cala de reducidas dimensiones. Eso siempre que el caminante nos hubiera dado la vuelta mucho antes, tras sortear algunas piedras enormes que parecían no llevar a ninguna parte. Aquella cala insulsa se accedía bajando por un suelo resbaladizo escarpado y estrecho en donde abundaban multitud de mijarros que se adentraban en el mar. Aquel punto evitaba que el caminante despistado continuase su trayecto, consiguiendo que la frustración le llevase a dar media vuelta o como mucho descender por allí para alcanzar el agua en la que refrescarse los pies, a riesgo de salir lastimado con alguna arista cortante de aquellos cascajos de, ro de roca que lo adornaban todo a su pacho. Lo que no sabían muchos de los que hasta allí bajaban era que si continuaban caminando en plena marea baja, muy pegados a la pared rocosa para evitar resbalar con el espumoso reflujo del oleaje, se alcanzaba a ver una plataforma ancha de piedra lisa capaz de acoger a un par de cuerpos desnudos en pleno disfrute de los rayos del sol y de algunas caricias mutuas. Los que la conocían dejaban la pequeña cala junto con su recoveco misterioso a sus espaldas y continuaban sorteando los enormes pedruscos de aquel relieve costero. Con sus manos apartaban los matorrales, cerciorándose de que tras ellos no hubiese alguien apostado que les siguiera por mera curiosidad, acto de mala fe o por ser la autoridad competente en aquellos dictatoriales tiempos que corrían. Al final del camino se apreciaba una segunda cala mucho más amplia e igual de ingrata con los pies del visitante, al estar cubierta por guijarros de mayor tamaño, pero con fantásticas vistas del horizonte marino y vegetación densa y agreste alrededor. En aquella bella y solitaria playa, muchos de sus visitantes se permitían desnudar sus vergüenzas, nadando libres en el agua y bronceando sus cuerpos al sol, alejados de las miradas de curiosos o chivatos que pudieran llegar a alertar a los adeptos al régimen sobre aquellas tendencias tan mal vistas por ellos pero tan naturales para muchos otros. La mayoría eran jóvenes muchachos que disfrutaban nadando en las aguas cálidas y que aparte de sentir sobre su piel el placer que el buen tiempo les concedía, Solían entablar conversación con algún desconocido afable al verse presos de miradas furtivas e intencionadas que lejos de disuadirles de seguir adelante por desconfianza ante quienes pudieran estar espía exponiéndose desnudo a, a cara y cuerpo conseguía hacerles crear vínculos más, mucho más cercanos que en definitiva era lo que les otorgaba aquella playa silenciosa, recóndita y gentil. Sus pieles tornasoladas por los cálidos rayos del sol activaban los sentidos de algunos vecinos de toalla que finalmente conseguían encontrar lo que sus instintos más profundos y animales demandaban. Por discreción, los encuentros se llevaban a cabo alejados de aquella playa, en un bosque cercano que separaba la zona costera de la realidad humana que habitaba las dos poblaciones entre las que se encontraba aquel paraíso secreto. Internados allí, entre matorral y matorral, pino y piedra, se dejaban llevar por el disfruto y la lujuria que cada cual consentía, dejando de lado temores, anclajes y tabúes propios de la época y que en la mayoría de los casos lo dejaba toda una discreta despedida sin ánimo de motivar encuentros ni continuidad en el tiempo. Al atardecer la playa se quedaba desierta y el silencio clamaba por encima del rumor cadencioso de las aguas que acomodaban con su oleaje las piedras que habían sido pisadas, guardándose para allá los secretos allí contados y diluyendo los escarceos prohibidos entre la espuma del mar. Bueno, eso. La sensación, la sensación muy, muy visual y también poética en la playa como protagonista, para eso se dice la playa el hombre muerto, muy bonito, me ha encantado. Ahora que, que te has presentado como escritora, eh, también eres eh, una emprendedora, y has publicado como independiente y ahora también con alguna editorial, cuéntanos un poco esto. Sí, eh, bueno, lo, es muy difícil meterse en el mercado editorial, ya los que lo habéis intentado los lo sabréis, me imagino. Eh. Entonces, bueno, menos mal menos mal que aparece Amazon en la escena de la publicación para permitir a los autores eh, pues subir los escritos de una manera profesional, tan profesional como estos libros que veis. Además, Amazon eh, funciona a, a, a coste cero. Ellos te ofrecen una plantilla, te ofrecen una aplicación en la que tú subes tu producto y ellos empiezan a cobrar en el momento en el que la gente te empieza a leer, a leer vía online o o con libro impreso que también lo mandan a las casas como distribuidora mundial. Y entonces, eh, lo que pasó es que con la, las dos primeras partes de la saga, cuando quise sacar la tercera, necesitaba pues, que hubiese esta unificación en las portadas que veis, ¿no? que fuese una, una, una imagen eh, continua para las tres volúmenes, y entonces me pusieron en contacto con una de las empresas de autopublicación que empezaron a publicar aquí en España, pues al, eh, estas empezaron alrededor del año 2012, entre el, un poco más tarde quizás de, lo entra, de la entrada de Amazon, en el 14, en entre el 14 y el 16 empezaron a entrar. Y son de las grandes, en este caso, bueno, yo publiqué la trilogía con Caligrama, que es la, la empresa de autopublicación de Penguin Random, sí, buenísimo, y... Buenísimo. Y luego las dos siguientes, las dos últimas las saqué con letrame. Letrame es eh, empresa de autopublicación también. Servicios editoriales, nos referimos. Sí. No es que te contraten, tú no cedes derechos. Esto tú actúas de cliente y ellos te ofrecen unos servicios editoriales de corrección, de maquetación, de portadas, etc. Siempre bajo la directriz del autor y, y sale la, la, la. Ellos lo tienen en su catálogo y tú luego ya pues eh, lo vendes por tu cuenta. Entonces, aquí en España es muy difícil publicar con una editorial, ¿no? En España y en todo el mundo. Claro. En España y en todo el mundo. Además, eh, los, los, los, eh, los barón, lo, el, el baremo que ellos mmm, siguen funciona como una empresa que son, comercial y para ganar dinero. Entonces, claro. cada uno, pues an, hace años, o sea, ya no es el glamour que tenía, que la editorial se dedicaba a la, a la gran literatura, y a gente que escribía muy bien hoy en día es un tema comercial que van a sobre todo a sacar partido de la gente que tiene muchísimos seguidores porque es un negocio yo lo entiendo lo respeto absolutamente eh, que luego sacan de ahí voces que son eh, llamativas, muy buenas y con calidad también, pero que sabemos todos que hay cosas que, que no son de calidad sí, sí. y que están ahí en editoriales de las tradicionales. Eh, he leído algunos artículos, sobre todo en, en inglés, que, que dicen que el audio se vende mucho. ¿Has pensado hacer algo en audio? Porque yo, sí, sí, sí, sí estoy en, esto, esto, en audio porque así me da tiempo a hacer otras cosas en el jardín sí. y todo eso. Sí, es verdad, sí, sí. Ahora mismo estoy ya pendiente de empezar a poner, a buscar empresas que lo hagan para, para poder subirlas, sí, sí. ¿Y Porque los y ¿y hay... traductores son caros, ¿no?, de contratar. Sí, serán tan caros, me imagino, como los traductores, quiero creer. Eh, además, bueno, lo único aquí no sé cómo funcionará bien, me tengo que informar bien porque no sé cómo funcionará. Me imagino que será también como co comprar un servicio, eh, en este ¿Ahora? caso de las voces. ¿Tienes algún libro que esté publicado en inglés? No. No, no, no. No, porque además los traductores sí que cobran derechos de, de autor. Entonces, en este caso, con el tema de la autopublicación, yo lo veo, yo personalmente, sé que hay gente que autopublica y que además tiene mucha producción con traducciones y gana dinero con el tema de las traducciones, pero no sé cómo gestionarán el tema de los derechos de autor con la con el traductor. A nivel de autopublicación. ¿Y cuál Porque, es el género de los, que, de los que has escrito que atrae más a tus lectores? ¿Cuál crees que A mis lectores, el, el suspense. El suspense. La playa del hombre muerto y el secreto de Boomerang. Siempre, además, es como. Eh, se, se les nota que los que me. Los que no me sea le... policiaca. No, no, no, no, no, no. Pero les atrae el tema misterioso que engloba que, en, que engloba toda la historia, toda la trama. Y además me están empezando a catalogar un poco en ese en ese género. Como no les saque algo que sea misterioso y que sea llamativo en ese sentido, no es que no lo lean, lo leen, pero no les gusta tanto. O sea, les gusta el tema del suspense. El, el, el ir descubriendo, ¿no? El, sí, sí, sí, sí, sí. Con lo cual me hacen romperme la cabeza más, porque hay veces a mí me pide el, el género, me lo piden los personajes. No, no lo decido yo, yo no decido voy a sentarme a escribir una comedia romántica sino que los personajes y la historia que, que he planteado me pide que sea un género u otro entonces ya me empiezan a hacer romper la cabeza diciendo bueno, aunque sea comedia romántica tengo que meterle un poco de, de, de misterio de secretillo, de que les enganche por ahí para que se mantengan hasta el final enganchados Oye, y ahora que estamos en la era digital ¿qué, qué vendes más? ¿en papel? ¿Todavía? ¿O, ¿O vendes ya más en Kindle y Pab y todo esto? Pues no te creas que ahora estoy vendiendo muchísimo en papel. Además, sí, sí. como yo mando a domicilio a la gente, he firmado los libros y los envuelvo así muy bonitos con unos papeles de seda y tal, mucha gente me lo está demandando en, en papel, fíjate. Es curioso porque dices, después de la pandemia que se hizo tantísimo, además en pandemia... Me acuerdo que hubo gente que me lo pedía y había complicación para mandarlo Es que no podía salir y no. correos no mandaba nada y era un horror todo. Tardaba tres meses, parecía que estábamos en el en el siglo pasado. Eh, pero, pero la gente sí que lo demandaba. Pero es cierto que lo que más tirón tiene siempre con Amazon es que con el Kindle Unlimited lo del tema de, del ebook se lee muchísimo. Además, la facilidad que da Amazon, que tú estás como lector pagando un X dinero al mes... Y te puedes leer lo que quieras de cualquiera. Es decir, si tú a, a mí me lees y solo te gustan las 20 pri primeras páginas, pues yo cobro las 20 primeras páginas. Y tú pagas por eso. No no pagas más, ¿no? Entonces, bueno, en el Kindle Unlimited no, porque pagas un paquete. Pero hay gente que podría hacer eso, pagar solamente lo que ha leído. Y si no, pues no no no, no paga más. Ya Entonces, sí. eso, eso está muy bien. Sí. Ese sistema está muy bien. Sí, está bien porque te... Además, te, eh, supone una calidad, ¿no? Que te lean entero. Claro, y además es que es que lo bueno que tiene Amazon es eso, que, que me, me lees a mí, lees al consagrado, eh, lees al que menos se le conoce, al novel recién estrenado. Era una oportunidad que, para los autores de este siglo. Sí. Es una cosa maravillosa. Eh, ¿Y qué clase de escritora eres? que no te lo he preguntado. ¿Es de esas que planificas o que vas en... a <risa> ir...? Es... Soy brújula total, <risa> brújula absoluta. O sea, lo único que es verdad es que es cierta y últimamente intento... O sea, te explicar? sientas y... Ta, ta, ta, ta. Sí, bueno, hay una cosa, yo siempre lo comparo con una cuerda en la que tú tienes el cesto de la ropa para tender al lado y las cuerdas ahí colocadas. Y entonces, es, eh, lo que sí es, eh, tengo desde comienzo uh -huh. es el título. El título es lo primero que a mí me sale siempre del libro. Ah, sí. No ah, sé sí. por qué tengo esa facilidad. Sí. Es una cosa que a los autores normalmente les cuesta muchísimo. Es verdad, a sí. A mí no, a mí el título lo tengo ya, ya, es más, el título me da mucha pauta para lo que voy a escribir también. Eh, entonces, o de la manera que voy a que voy a escribir, a lo mejor metiendo títulos a los capítulos, depende del título, muchas cosas. Eh, bueno, pues el título, el tema por supuesto que quiero tratar, no el principal, digamos, y luego las la, los personajes. En cuanto ya tengo al, a la pareja colocada, trío o lo que vaya a ser... Más o menos eh, empiezo a... Empie y el final, el final también sé O sea, yo principio final, personajes y título. Y con eso me siento a escribir. Y luego se me ocurren muchas cosas que sí que es verdad que copio y que voy juntando, pero no de manera lineal. A lo mejor es un capítulo y ahí es donde está la ropa que voy a tender Que digo, uy, voy a coger esto que lo tenía escrito de hace dos meses, venga, y lo coloco aquí. Uy, esta prenda la pillo aquí la coloco allá. Y empieza a formarse como una especie de puzzle mágico que ahí es donde hablan de las musas famosas, sí, y os juro sí, sí, sí. que eso ocurre, pero a mí me ocurre sentada en el ordenador. Si yo no estoy sentada en el ordenador, rara vez me llega esa musa. Sí, tengo... te llevan tus personajes, ¿verdad? Sí, sí, porque a mí mi personaje me guía, o sea, parece... ¿Qué pasó con Ling, no? Sí, sí, parece como si yo fuese una, una ciega y con un bastón, y estoy ahí que me está guiando, me cogen del brazo y me dicen, no, no, por ahí no que te va a caer al agua, vete para acá. Y, y me llevan, y yo los dejo que me lleven a donde quieran. Oye, sí. ¿y cuál fue la historia esa que, que escuchaste en un trastero? No sé qué. <risa> esa es la en la que estoy ahora embarcada. Estoy embarcada ahora mismo en dos novelas. Ah, estás escribiendo Una... <risa> dos novelas. Muy bien. Qué, sí, qué, sí, qué Y vale además, poco. ¿Y qué vale? Pues mira. ¿Qué fue lo que te sugirió las dos novelas? <risa> Pues, pues mira, la, la de eh, la comedia romántica, como os he dicho, que esta se me quedó corta, esta que que la de clientes misteriosos de humor, yo la quería haber hecho mucho más humorística. Eh, pues ahora ya tengo una que yo creo que está, de momento las 20 primeras páginas van fenomenal. Bien, eh, yo escuché una historia hace ya muchos años en una, un apartamento que tengo y estaba subiendo una caja, yo el trastero lo tenía arriba, lo, lo, llego al trastero y escucho una conversación de una muchacha que bueno una muchacha no una señora ya de mi edad eh, metida en un trastero y hablando por ahí como así de secretillo dije date está yo no escuché la conversación no me acuerdo es ni bueno, de qué hablaba o sea estupendo. ni presté atención pero me monté la película digo esto está aquí hablando con el amante y al marido es lo verdad, tiene arriba Es verdad, durante la pandemia qué difícil hay que estar ahí con tu marido con tu pareja no no no era eso eso no era en pandemia eso era hace mucho, eso fue hace muchos ah, años pero, acuerdo, pero durante la, la pandemia verdad pero a mí se me ha ocurrido que, crear el, el enlace aquí o sea el conflicto va a estar aquí que sí que se da en confinamiento lo mismo, lo que ah, pasa es sí, que en es mi caso es al revés. Es una chica, a ver, una chica es que. Amorosas, extra <risa> extra, parejal, extra <risa> matrimonial eso de pareja. <risa> claro, y el confinamiento me, me da la pauta perfecta para que sea una comedia de enredo, porque a ver cómo te escondes tú de la persona que tienes en tu casa, dónde vas a hablar con Todos tu... horas. Pero en este, en este caso no es un enredo de amoroso. La persona que está en el, en el trastero no es por un tema amoroso, es por otro tema. Bueno, que la te la persona libro. que escucha piensa que es con, por delitos, ¿no? Por delitos con penales y tal. Y bueno, y qué está bien. ahí, el enredo está ahí, qué está bien, ahí. Muy bien, ¡Qué bien! Ay, qué bueno! O sea, que eso es en lo que estás trabajando y escribiendo ahora. Habrá que, habrá que leerla, ya sé, vamos comiendo las uñas para cuando salgan los, <risa> los próximos libros tuyos. <risa> bueno, pues... Eh, si quieres comentarnos alguna cosa más y si no, pues aquí vamos a dejar la... En Fenomenal. La de hoy. Pues nada, pues nada, que muchísimas gracias, Berta, por esta entrevista y gracias a todos los que... interesante. Espero que la gente eh, compre mucho tus libros porque realmente mmm, los personajes son muy interesantes y además que tienes un diálogo vivo que describe al personaje por sus, por sus palabras. Sí, sí, a mí, a mí sí, sí, me gusta no, sacar la, la mucho, personalidad. Más que relatar muestras mucho el movimiento del personaje, le, sí. la historia sí. avanza. Dar, darle vida a los personajes, tienen no que sacar su, personal, sí. su personalidad y que se vea eh, el conflicto o el amor o el odio que se tengan y tal a través del diálogo, hacerlo mucho, mucho más visual. Mucho más como una obra de teatro, a mí me sí, gusta exactamente, pensar, exactamente. ojalá vamos, es muy difícil no el tema también de, del teatro, pero pero me gusta verlo a veces como si fuese eso, una actuación, como una… Un... No, sí, pero es que te pones a leer y no puedes dejarlo como un libreto te sí. va llevando, el diálogo te va llevando. sí, sí. Pues nada, nos vemos en otro momento. Chao, muy bien, gracias, Berta. adiós Berta, adiós nos a todos. Nos vemos. Adiós.